Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, este es el tercer video sobre el tema del de pasado y como siempre aclaro el comienzo de mis videos y de los contenidos que comparto en las redes es el propósito de, de estos contenidos ¿no? es por un lado aclarar un poco o, a, o acercarles un poco de qué se trata la disciplina, la metodología del coaching como gestión de cambio, como gestión, como método para gestionar los cambios o las mejores que cada una de las personas quieran hacer en sus vidas. Y cuando digo en sus vidas, puede ser su vida personal, familiar, laboral, digamos, en el aspecto en el que quieran mejorar o cambiar algo. Y el coaching está para eso, es uno de los propósitos del coaching. Y, como segundo propósito, y aclarando un poquito más, profundizando un poquito más en esto, es justamente que el propósito del coaching es gestionar estos cambios o ayudar a acompañar en la gestión de estos cambios. Es mi propósito personal como coach, es de alguna forma, si estos contenidos sirven, que cada uno de nosotros, de nosotros, tengamos mayores niveles de bienestar en nuestras vidas cotidianas. Que nuestras vidas cotidianas, que tu día a día sea más vital, más ágil, más vivo, más, digamos, que te sientas mejor, que puedas de alguna forma gestionar tu día a día, hacer lo posible para que tu día a día sea más lindo, más grato, más vivo, más vital. Así que bueno, estos son mis dos propósitos, por un lado alcanzar la disciplina del coaching, acercarle a la disciplina del coaching a ustedes, a vos y por otro lado que tu vida cotidiana en la medida de las posibilidades que estos contenidos te sirvan tu vida cotidiana sea más agradable ahora bien el video de hoy es sobre el pasado ya había hecho otros dos videos anteriores uno era un poco como explicando eh, la importancia del pasado que nosotros como coaches yo como coach no trabajo con mis clientes en el pasado para eso hay otras metodologías hay otras terapias, hay otras disciplinas nosotros como coaches yo como coach si sí trabajo en el presente hacia ese futuro que mi cliente quiere lograr o hacia ese, si se quiere, esa mejora o ese cambio que quiere lograr. Ahora bien, dicho esto, digamos, también lo aclaré en los videos anteriores: el pasado forma parte de nosotros, forma parte tuya, forma parte mía. ¿Y por qué lo traí acá? ¿Por qué lo traigo en estos contenidos? ¿Por qué lo traigo en este video? Es porque al momento, que también lo mencioné en los videos anteriores, al momento de yo sentarme frente a un dispositivo para hacer una videoconferencia, una videocharla con mis clientes, con mi cliente puntual que me llama y me consulta y me pide un horario y un día para hacer una videollamada y hacer coaching, lo que nosotros llamamos coachear un tema. El pasado está presente, tanto en vos como en mí. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que también lo mencioné en el video anterior. Ahora bien, este video puntualmente, digamos, ya hablé un poco sobre, compartí con ustedes un poco sobre el concepto del pasado, y que digamos y cómo es que interfiere o no con nosotros, con cada uno de nosotros, con vos, conmigo, con cualquiera de nosotros, y que también compartí esto de que el pasado está presente en nuestras vidas, y lo importante que es ese pasado en este presente. Ahora, hoy puntualmente, y ya como para cerrar si se quiere un poco este tema, igual hay mucho más... Por, por hablar si uno quiere, o como diría una frase popular, hay mucha tela por cortar eh, en, en referencia al pasado, con este tema del pasado. Lo importante yo como coach y en esta profesión, la cual me encanta y, y trabajo día a día, es ¿qué vas a querer hacer con esto? Y cuando, me refir, cuando digo esto me refiero al pasado, ¿no? somos todos seres humanos, todos tenemos un pasado, y todos en algún momento, con ese pasado, a veces sin darnos cuenta, como inconscientemente, el pasado interfiere o influye en nuestro presente, en nuestras decisiones, y mucho más importante aún, influye, interfiere incluso a veces, en nuestras emociones. Y vos decís, Hugo, sí, bueno, puede ser que pase esto, pero a mí no me afecta. Y yo te diría, posiblemente todavía no te estés dando cuenta cuánto te afecta. O realmente querés darte cuenta si te afecta o no te afecta a este pasado emocionalmente. Y de esto se trata una conversación de coaching. Esto es lo que sucede en una conversación de coaching. Cuando yo tengo una conversación con un cliente y el pasado está presente, esto que te digo. Y a veces la persona ni siquiera se da cuenta cuánto influye o a veces cuánto interfiere, cuánto obstaculiza ese pasado emocionalmente en sus decisiones del de presente. Y ni hablar si nos ponemos a pensar, a reflexionar, incluso hasta diseñar un futuro. Por ejemplo, un plan que vos tengas de acá a X cantidad de tiempo, no sé, tres años, suponete un año, seis meses, lo decís... Posiblemente ni siquiera te estés dando cuenta hasta, hasta qué punto interfiere ese pasado, emocionalmente hablando, ¿eh? en ese plan que vos tenés, en ese proyecto que vos tenés, en ese diseño que vos tenés a futuro. Y, y esto, como te decía, pasa en una conversación de coaching, no te diría que habitualmente, pero a veces sí. Y obviamente depende de cada persona, de cada coachí nosotros le llamamos a, lo, a nuestros clientes. Digamos, porque va a depender claramente de cuán claro tenga su pasado, cuán claro tenga esa interferencia o esa influencia en su presente. Y cuánto de esto eh, lo aprovecha o no, o cuánto de esto hace que sea un problema al momento de ponerse en su presente y desde ese presente diseñar, pensar, reflexionar, este, planear un futuro. Y esto es importante, y lo menciono y lo reitero, es, es importante desde mi experiencia personal como desde mi experiencia profesional, tanto como coach como mentor. Eh, que el pasado, esto yo decía, ¿no? A veces es una influencia y a veces es una interferencia, con lo cual si interfiere o es un obstáculo, está haciendo algo que vos no querés. Sin darte cuenta, puede ser. Y posiblemente sí te des cuenta, pero no sabes cómo hacerlo, cómo modificarlo, cómo manejarlo, cómo gestionarlo para que ese cambio que vos querés, esa mejora que vos querés, lograrla. Entonces, acá es eh, una de las cosas que el coaching tiene como característica, que es desde el presente hacia el futuro, como te decía en un principio del video. Y otra cosa es el hacer. Eh, yo como coach ontológico me centro mucho en el ser es parte de mi si se quiere de, de mi formación the, de, de, en coaching y entonces yo me, me centro perdón me centro en la persona en el ser en quién está siendo esa persona cómo está siendo la persona mi cliente al momento de hacer entonces hay un primer paso que es el ser y un segundo paso que es el hacer y en el hacer es una de las grandes diferencias que tiene el coaching con otras disciplinas eh, porque siempre ayudamos y acompañamos o yo acompaño y ayudo a mis clientes a que lo que tienen en su, en su mente, digamos en su imaginario, en esas descripciones, en esa conversación y lo que descubren en la conversación lo pueda poner en práctica, lo pueda poner en el hacer, o sea hay un paso que tiene que ver con el ser, con el descubrir algo diferente, con el descubrir una manera diferente de pensar, de reflexionar, de si se quiere planear algo. Que hasta el momento posiblemente no lo estaba viendo, no se estaba dando cuenta, no lo, estaba, no lo había pensado, como esto, ¿no? Digamos, hasta qué punto interfiere tu pasado en este proyecto que tenés por delante. Y posiblemente esa, esa pregunta, como otras tantas que hay en una conversación de coaching, son las que, por más simple que parezca la pregunta, y obviamente que depend, depende del contexto de la conversación, ¿no? Y del tema que el coachee que mi cliente trae para trabajar, digamos, para poder eh, coachearlo, así le decimos nosotros, eh, esto, esto, este contexto digamos, tiene que ver con la pregunta, claramente, o la pregunta en realidad tiene que ver con el contexto. Y, pero sí es importante esto, ¿no? Es, en el hacer, ¿qué vamos a hacer luego después? o después? Sea, ¿Qué vamos a hacer después? Una vez que vos o mi cliente se da cuenta de algo, Descubre algo que no había pensado, que no había reflexionado, que no había visto, que no había escuchado de sí mismo incluso. No había puesto atención a eso, digamos, que acaba de descubrir. Es que va a hacer con eso. Entonces, teniendo en cuenta este tema de estos, videos, de estos tres videos, que es el pasado, es... Ahora que te diste cuenta de algo en particular de ese pasado, que está influyendo o que está interfiriendo con ese objetivo que vos tenés, con ese proyecto que vos tenés, con ese plan que vos tenés. Ahora, puntualmente, ¿qué vas a hacer con eso? Digamos, ya que descubriste, ya lo descubriste, eso que te estaba interfiriendo o influyendo, ¿qué vas a hacer para cambiar eso? Y esto es coaching. Esto es lo que pasa, lo que sucede dentro de una conversación de coaching, dentro de una conversación con la metodología que el coaching aporta a esta gestión de cambio y de mejora de las personas, a este descubrimiento de las potencialidades que cada uno de nosotros tenemos, vos, yo, todos tenemos potencialidades, también tenemos debilidades, es verdad, también las tenemos, y esto no significa que eso sea un obstáculo para nosotros, puede ser un aspecto, de, digamos, puede ser algo para mejorar, incluso tu pasado puede interferir en algo, en estas debilidades, o puede ser una debilidad en sí misma, y esto está bueno descubrirlo, darte cuenta hasta qué punto la debilidad que hoy vos tenés, tiene que ver con tu pasado. No tiene que ver con tu presente, tiene que ver con tu pasado. Esto sucede en una conversación de coaching. Las personas, mi cliente, mi coachee, descubre que esa debilidad que creía tener tiene más relación con el pasado que con el presente. Tiene más relación con el pasado que con ese futuro que quiere, que quiere conseguir, a donde quiere llegar, lo que quiere planear, lo que quiere lograr. Y esto como te lo dije hace un rato, es lo que en coaching trabajo con mis clientes. Y de esta manera, a través de preguntas que van dirigidas a un propósito, tienen un propósito en particular las preguntas, es que la persona pueda descubrir, o a través de las preguntas como disparadoras si se quiere, de, una, de un pensamiento, de una mirada, de una escucha, de un recuerdo de algo diferente, que le pueda servir, que le pueda ser útil para lograr eso que quiere lograr. Así que bueno, este video de hoy era una vez más sobre el pasado. Eh, con, esto, con este tema, como te decía hace un rato, digamos, hay mucho más por, si se quiere, por conversar o por descubrir sobre el pasado. Hay mucha tela por cortar todavía, pero digamos, como para darle un cierre, era un poco esto de... De qué se trata el pasado, qué está presente en nosotros, cuán importante es, y ahora que descubriste qué importante es y que descubriste cuánto interfiere o cuán influyente es en tu presente, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer para poder lograr aquello que vos querés? ¿Qué vas a hacer para lograr conseguir alcanzar ese proyecto, ese objetivo, ese sueño que vos querés? Así que bueno, espero que este video te haya sido útil. Si es así, eh, la verdad es genial, porque es el propósito de estos contenidos. Si crees que este video le puede llegar a servir a alguna persona que vos conozcas y que quieras, compartíselo. Y espero también que le sirva. Y bueno, eh, nos estaremos viendo seguro la semana próxima con otro con otro contenido, con otro tema. Y si hay algún tema que vos querés que yo lo, lo nombre dentro de, de una secuencia de videos... Eh, pásamelo por mensaje si preferís por privado o por privado no hay ningún inconveniente con esto incluso ahí en mis redes sociales o por whatsapp y nos vemos la semana que viene chao hasta luego